Buenos días y bienvenidos a esta tranquila mañana de lunes en la que felizmente estoy de vacaciones, así que, si quiero, me puedo dedicar a grabar estas cosas. Últimamente, para desintoxicarme de lo que viene siendo la comercial y terrible saga de Destino Final, he aprovechado para ir al Cine Doré. El Cine Doré es la filmoteca española que hay en Madrid, bueno, el cine de la Filmoteca Española en Madrid, eh, las entradas son baratísimas, 3 euros, antes eran 2.50, no han subido. Y lo que pone siempre películas no necesariamente buenas, pero sí diferentes. Películas de todas las épocas, de todos los países, eh, suele ser una muy buena oportunidad para ver clásicos en el, en el cine, en la pantalla grande, que no es lo mismo que verlas en DVD o en la tele, esta, la experiencia es completamente distinta. Eh, para que os hagáis una idea de la programación tan dispar que tiene, las pelis que me he visto recientemente han sido una peli iraní reciente, de, de, de, de 2016, llamada Joura Luego, en el otro extremo, una peli española de 1919, muda. Eh, luego he visto tres pelis eh, americanas de alrededor de principios de los 40, finales de los 30, una de aventuras, otra de suspense y otra de terror, respectivamente Robin Hood, sospecha de Hitchcock y el hombre leopardo, y por último una muy comercial de 1954 que es 20.000 leguas de viaje submarino. Eh, voy a poner en la descripción del vídeo cuando hablo de cada una de ellas para que podáis saltar, si queréis, a la que, a la que os apetezca. Eh, Joura, la película iraní, es un dramón, eh, se, se hace un poco aburridilla. Trata de una familia que vive en el desierto, totalmente pobre, Hay una casita construida de barro, que si lloviera, menos mal que es el desierto, porque si lloviera en cualquier momento la casa haría... Eh, se ha muerto la madre, y están todos muy tristes, y la niña tiene una enfermedad, que yo pensé, joder, seguro que es la misma enfermedad de la madre, sea cual sea, debe ser algo del estilo de cáncer y, y se va a morir también, y ahí, pues porque todo el mundo está así, pero no, es simplemente que no puede hablar. Jura es le, el, el nombre de, de la niña, aunque los protagonistas son el padre y el hermano, casi más el hermano, sobre todo en la, en la segunda mitad que se hace más interesante porque son tan, es un lugar tan pobre que tienen que ir a comprar agua muy lejos y los últimos 20 minutos de, de la peli es cuando los dos hermanos van con el burrito a comprar el agua y, y, el, y el camino de vuelta, que la van perdiendo poco a poco porque se encuentran con en un policía, le piden eh, coger un poquito de, de ese agua y tal, y la van, la van perdiendo a lo largo del camino final pues eh, la niña puede que recupere la voz o no bueno no lo vais a ver recupera la voz <ríe> um, luego eh, bueno cuando cuando terminó la peli eh, se, se vio directamente que, que, que pasó a, al, al menú del reproductor VLC así que era un archivo en un archivo digital, es curioso ir a ver al cine en un archivo digital, para eso podrías pensar, para eso te lo ves en casa, pero bueno, tampoco tampoco lo hubiera visto si no hubiera ido al cine. Eh, esto me recuerda a la otra película eh, iraní que he visto en mi vida, que se titula, que, que era más interesante que esta, se titulaba Esto no es una película, de Jafar Paraji. Eh, este, este es un director al que le, de hecho le habían prohibido hacer cine, eh, porque hacía películas políticas, entonces estaba en arresto domiciliario y lo que hizo él es grabar una película en su propia casa, ilegalmente, y eh, la, la metió en un pendrive, ese pendrive la metió él, él la escondió en una tarta y la tarta la llevaron, la, la llevaron a, al Festival de Cannes, que fue donde se estrenó. En plan, todo, todo, todo muy surrealista. Bueno... Normalmente Cinedore pone las películas en, en un formato mucho más analógico. Si tú miras para atrás, ves un montón de agujeros con un montón de proyectores distintos, pensado cada uno para proyectar, entiendo, un, un formato distinto. Eh, y de hecho, eso ese fue el caso en la peli española, la, la de, de 1919, Los Arlequines de Seda y Oro, cuyo título alternativo es La Gitana Blanca, es un título no solamente más más directo, sino, eh, cre creo, más representativo de lo que trata la película. Y era la versión eh, finlandesa, quiero, quiero creer, de la peli. Los intertítulos estaban todos... O sea, aunque la peli fuera española, los intertítulos estaban en finlandés y luego subtitulados eh, digitalmente lo que hacen es proyectar los subtítulos a, a través de otro... A, mientras está proyectando la peli... Eh, de cine, ¿vale? En de, de, de, de rollo de película, está proyectando los subtítulos desde otro, desde otro proyector eh, y, y eso lo subtitulan en, en español. Otras veces que Ido Doré en las pelis mudas han puesto a un pianista en directo que ha, estado, ha sido una muy buena experiencia. En este caso no, en este caso han puesto la peli totalmente muda. Todo el cine en silencio durante toda la peli mientras solamente se veía de fondo el eh, está, es, estaba claro que no era un solo rollo de películas sino que eran varios al principio de la peli ponía esta peli está hecha en cinco rollos entonces cada x tiempo sonaba como un clac clac y, y como que cada claro, no sé si cambiaría el rollo automáticamente o qué y cerca del último rollo pues, se quemó la película hizo, hizo de repente todo eso me, me dio mucho coraje porque es como eh, una copia de cine tan antigua, que se queme delante de tus ojos, es como si vas a un museo y se rompe un cuadro, ¿sabes? Es... Pero no sé cómo lo tendrán organizado, que... Bueno, encendieron las luces un momentito para arreglarlo, supongo, eh, un... y al minuto siguieron poniendo la peli. No sé si es que tienen muchas copias de la peli o que... Me gustaría que ese tipo de cosas saliera alguien a explicarlo, ¿no? Eh, en, en, en estas últimas veces que he al Dore no ha habido nadie que estuviera antes de la peli a contar un poquito de que iba y tal, otras veces sí, lo he, echado, lo he echado un poco de menos, sobre todo en este caso, en plan, a ver, chicos, que, que, que tenemos más copias de la peli, no sé, algo. En el argumento en sí era, era muy entretenido porque era como una... La novelilla de bolsillo me recordó un poco a los cuentos de calleja que me había dejado mi abuelo hace tiempo, en donde todo sucede bastante deprisa. Eh, trata de que un, un conde se piensa que su mujer le está poniendo los cuernos, se sienta en su escritorio y escribe una carta a su mujer has, has mancillado el nombre de los condes de bla bla bla eh, no me vas a volver a ver y tampoco a tus niños no porque me los vaya a llevar yo sino porque los voy a vender a los gitanos y luego la peli trata de que, de que los hermanos que es un niño y una niña eh, los gitanos venden al niño a un a, a, a un esto a un reformador de no. perdón el, el, lo, lo venden a un orfanato y entonces trata de cómo la niña crece con los gitanos y luego se hace una cantante famosa cuando él le consigue salvar de los gitanos un emprendedor que es Carlos Navarro y mientras tanto el niño se escapa del orfanato y crece para ser un torero famoso. Hay un montón de hay un montón de corridas de todos en, en la peli, bueno, hay, hay dos, corri dos corridas largas de toros y está bien porque es, es, es, es una ventana al pasado, a cómo, a, a cómo era todo. Hay un momento en el que ves en una cafetería que pone eh, chufa valenciana, ves, ves, ves al torero como le, le ponen el traje y el este. Yo estoy, estoy totalmente en contra de la tonomacia pero también pero estoy en contra de ocultar cosas del pasado, películas del pasado, así que eh, no está mal pues eso. Ver cosas que, que pasaron antes, como no era la sociedad también. muy interesante, ya te digo. A pesar de ser, a pesar de ser tan antigua, eh, tenía miedo de que fuera de que fuera más eh, lenta y obtusa, pero no, es. Pues, ¿vale? Ok, la siguiente que nos vimos fue Robin Hood. 1938, una película en color, una de las pocas películas en color de la época, y eh, no me gustó demasiado. Aventuras, eh, colores eh, verdes por las mallas y rojos por, eh, ¿sabes? muchos colores, colores verdes, rojos y marrones, eh, la música todo el rato. pero lo que, lo que no me gustó es que el personaje de Robin Hood, desde el principio, es un superhombre. Todo le sale bien eh, y nos presentan a los villanos como totalmente incompetentes. Todo le sale mal, entonces no hay... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te diría? No, no, no, no tiene interés porque sabes que en cada uno de los encuentros con los villanos va a salir victorioso. Supongo que lo sabrías de todas maneras porque es una película de aventuras casi para niños, pero si, si el villano no tiene ningún, ningún fallo, ¿sabes? Ninguna cara, si ese protagonista no tiene ningún ningún fallo, ninguna cara, no vamos no no no, no tienen no que ser un poquito de, de, de, del suspense no y hablando de suspense la otra que vi fue sospecha de hace Hitchcock que eh, la había visto hace mucho tiempo pero no me acordaba mucho de ella y, y tam, me encanta Hitchcock pero creo que sospecha no es tampoco una de sus mejores eh, luego después de verla me han comentado que como mola, bueno, es eh, una ese plano de cerca del final de la peli donde Cary Grant está subiendo con un vaso de leche envenenado por unas escaleras todo eso fenomenal, muy bien hecho mucho suspense muy bien pero el argumento en sí es muy contorrón. no es un suspense de uy a ver quién habrá asesinado a quién o, el suspense es una tía que se casa con un tío, con Cary Grant y eh, está todo el rato dándole vueltas a la cabeza porque no confía en él y entonces eh, cree primero que ha, ha vendido unas sillas, eh, y cree, cree que él va a asesinar a alguien y luego le va a asesinar a ella. Es todo una cosa que se monta a ella en su cabeza. Es una, es, es una tía que... Es, es, es todas las la locuras de, de, de la tía que, que luego no llevan a ninguna parte y que son un poco inconsecuentes. Y luego el tío es un, un, un, un señor totalmente, es, es un niño, como dice ella, eh, y es totalmente irresponsable, es machista, no sé por qué ella querría estar con él en ningún, en ningún momento, eh, y se gasta todo el dinero, no, no, no busca trabajo, en fin. Eh, ves a dos personajes que ya te digo, que, que, no, que no tiene sentido que estén juntos y que no, que, que no tienen interés. Vale. Luego el hombre leopardo es una de terror de, de 1943 en blanco y negro. Se ha escapado un leopardo por, por una ciudad de México y vamos siguiendo a una niña que tiene miedo de la oscuridad, y su madre le ha mandado a comprar unas cosas y aún los pasos poco a poco, a la tienda, se, se va a encontrar a Leopardo. Tal. Eh, y después de unos 15 minutos de seguida esta protagonista, ve eh, a Leopardo y se lo carga y se, se carga a la niña y <risa> Eh, la, culpa, la culpa de la muerte casi la tiene menos el leopardo que simplemente un animal salvaje y más la madre que la está escuchando aporrear la puerta diciendo mamá, socorro, me está viniendo el leopardo y, y la madre que no la cree y está disparando los platos de dice ah, niña que estás seguro que estás exagerando no sé qué y al final tarda en salvarla y ves como la sangre viene por debajo de la puerta eh, luego nos presentan a a otra niña, esta vez de, de una de una familia más de, de bien, eh, vemos su vida, su novio, su madre, no sé qué, que se queda encerrada en un cementerio y llega, presumiblemente, el Leopardo y se va a cargar. después de haberla seguido durante un rato bastante largo. Eh, luego vemos a, a, a una actriz que es el es Margo. Vale, que si tú ves la lista de actores en la peli sale la segunda así que sería una, sería una intérprete una bailarina eh, bastante famosa de la época está todo el rato tocando los yo pensaba que, que iba a ser la mala de la peli porque ya te digo tiene ella la culpa tiene ella parte de la culpa de que se escape el leopardo porque le, escape, le al principio de la peli le, le espanta con la castañuela y para cuando vamos siguiendo a su personaje, después de la muerte de estas dos, eh, hay, hay, hay uno de los que está investigando el problema, que dice oye a lo mejor es, el segundo ataque no ha sido de un leopardo, sino alguien que está eh, simulando las... Eh, a, a, a, a alguien que está copiando el modus de operandi del leopardo. <risa> eh, entonces, cuando la vamos siguiendo, yo tenía la impresión de que eh, ella iba a ser la mujer Leopardo. la peli se titula El nombre Leopardo, pero yo pensaba que la peli iba a ser más inteligente de lo que realmente es y que ella iba a ser la que estaba realizando los ataques. Eh, pero no, después de seguirla durante un rato, llega presumiblemente Leopardo y se la carga. Para cuando han pasado estos tres ataques, ya eh, nos hemos pasado dos tercios de la peli, queda el final, y los otros responsables de haber alquilado el leopardo antes de que la espantara esta chica, eh, es, están sintiéndose sus culpables, así que investigan y resulta que el primer ataque era de un leopardo de verdad, bueno, spoiler, eh, y los dos últimos eran de un señor que estaba, eh, que estaba totalmente chalado como en psicosis y había decidido matar a estas dos chicas como, como si fuera un leopardo. Y ya está, y esa es toda la película. Claro, acabo de contar es la conclusión que saqué. Una película corta de 66 minutos. No ha sido la mejor de las que hemos he visto desde el Y luego, por último, ayer nos vimos 20.000 hogares de submarino. Al final, aunque me gusta el cine de todas las épocas y cuanto más raro mejor, el que más disfruto en pantalla grande es el cine comercial épico. ¿Vale? tipo, eh, pues eso, Cleopatra. Eh, en, en este caso, esta peli producida por Disney, que la había visto hace mucho tiempo en la tele sin prestarle mucha atención, con un montón de anuncios, en, en cuatro tercios, por supuesto, en español. Y no tiene nada que ver a verla en, en el cinemascope, la pantalla del cine de Dorel no es absurdamente grande sí que tenía que tener eh, una pequeña banda arriba y abajo eh, pero eh, no tiene nada que ver eh, tiene, tiene mucho más encanto con eh, la copia de la peli ha sido un poquito rota así que de vez en cuando veías sabes eh, eh, en inglés eh, con la música es una peli es, una peli, eh, eh, que está en no, es misterioso ¿también? tienen suspense todo el rato, está viendo ataques en el mar, que será de un monstruo, será de una máquina, eh, van los balleneros y los investigadores a buscarle, eh, a, a, le, les ataca la máquina que es el autismo, es el submarino del Capitán nemo entran, al principio no hay nadie, lo van descubriendo poco a poco, ven a través de una ventana, a la de una escotilla, a, no, no, no, no, ni una ventana ni una escotilla. Eh, que los circulantes submarinos están abajo en el, en el fondo del mar a, a, haciendo un entierro y, y, y luego ya eh, vuelven a submarino, se presenta el mismo que es, está fenomenalmente interpretado por eh, es este? James Mason, ¿quiere pensar? que se llama el eh, y tal, una, un, un, un ser totalmente loco que les tiene ahí atrapados a, a los tres supervivientes de, de la peli, que son el científico, su ayudante, y un, y un mañanero, un mañanero que es Kid que Douglas. Es Kid que Douglas totalmente despendolado. Tú normalmente le ves pues, en Espartaco, o en de de Gloria, eh, con ese porter ahí muy, muy digno, él. Aquí, sin embargo, es un marinero que está todo el rato tocando la guitarra no sé qué, jugando con una foca que hay por ahí es muy divertido y pues tienen ahí eh, una serie una serie de aventuras que van a a una cacería debajo del mar y encuentran un barco pirata con un tesoro luego les ataca una tribu en, una, en, en, en, una, en, en la costa de una isla, en, luego la escena más famosa yo creo que es el ataque del calamar gigante, tiene cosas que no tienen sentido, como por ejemplo que el calamar es, es propulsado yo creo al revés de cómo se propulsan, de, de cómo se mueven los, los calamares, ¿no? Normalmente... Yo, me eh, suena haber visto en documentales, está la cabeza del cámara con los tentáculos y de ahí pues se van propulsando. Pero aquí va justo al revés, la cabeza y los tentáculos como que van a, a, a cogerse, ¿no? A la... van propulsándose pero, pero como al revés. Y, y pues él coge todo el los especiales son espectaculares y mucho mejor verlos, eso, en pantalla grande, casi. Eh, yo tenía el recuerdo de que era, era un poco más... Más tontos los efectos especiales de los tentáculos moviéndose cuando están los marineros fuera del submarino cuando suben a la superficie y están ahí intentando lanzarle arpones y tal. Eh, pero no, está la animatónica está muy bien hecha. Eh, creo que ayuda también que está grabado todo como en una en la noche entonces pues, se ve se ve menos el, el truco del la ¿no? Eh, y, y luego pues termina todo en una isla muy grande, una explosión y tal pues, pues pues eso, me parece que es muy espectacular y además además incluso eh, eh, tiene, tiene ahí un poquito de, de filosofía, no tampoco ¿no? pero sí un poco de, de baratillo que creo que eh, proviene de lo que viene siendo la novela original de Julio Verne en, en plan que el científico y, y, y Julio Verne y el Capitán Nemo están, están hablando sobre si la humanidad eh, debería tener los descubrimientos que, o los avances tecnológicos que ha, que, que ha aportado Nemo o si este tendría que seguir pues, eh, boicoteando todos los todos todo los esfuerzos bélicos de, lo, de, de, de la gente de la superficie, matando gente aún así, eh, está, está bien y realmente ves todo el, toda la tragedia de, del personaje, está ahí tocando el, el órgano, tiene un órgano en el barco donde, donde normalmente tendría la partitura de un espejo como ver cómo se arma, cómo se Good stuff, good stuff. ¿Y nada, pues ahora que está de vacaciones he estado pensando en hacer un poquito más de YouTube. La verdad es que con este calor que hace en Madrid últimamente no apetece nada. De todas maneras, me voy a poner ahora a editar un poquito más. Y eh, me voy a dedicar un poquito a, a editar el vídeo de los tres compañeros de Disney de la franquicia de dije, y vaya, que lo empecé a hacer hace unas dos semanas y no lo he de tocado desde entonces. Así que me voy a ponerlo... Yo... Y luego a ver si Mañana, supongo, destino final 5. Me termino la retrospectiva de una sondada. Muchas gracias y que tengas un día.